Quiz, ¿qué tan mexicano eres? O sea, estaba a punto de desmayarse. 5 de mayo. Que obviamente los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Hola Muniz, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver qué tan mexicana soy Y decidí hacer este video Tuve esta idea, hay que decir Pues por muchos comentarios que había visto el otro día Me dijeron como Oye, nena, no eres mexicana ¿Qué dices? Eres coreana, deja de decir que eres mexicana Porque no lo eres Y otras personas que me decían Ya quisiera ser mexicana Y luego hay gente que piensa que hago contenido sobre México Y, y hablo sobre México y Corea Y que yo uso México por el dinero Para hacerse viral Y para posganar pues, ganar dinero Pero... <risa> Chicos, ok, para muchos que no saben, si en serio pensara en la lana en la plata, estaría haciendo mi contenido en inglés o en coreano, honey, porque en el español, ahorita en Latinoamérica, YouTube no ganamos mucho, ok, así que no es por la plata, no es por nada de eso. La razón por la que hago contenido de México y Corea es porque esos dos lugares son los únicos dos lugares donde viví y donde pues crecí, entonces pues... Esa es mi vida. Y todas estas personas que me dicen que no eres mexicana. Que deja de decir de México. Hoy decidí hacer este examen. Encontré dos exámenes aquí en el internet. Que obviamente no definen nada de mi vida. Nada más lo estoy haciendo para divertirnos un poquito. Que te demuestran qué tan mexicano eres. Ustedes ya saben que esto lo encontré nada más por el internet. No significa nada. No he visto las preguntas ni nada ni las respuestas. Obviamente porque no he visto las preguntas. Vamos a empezar... Con estos exámenes a ver qué tan mexicana soy dependiendo de estos exámenes. Nunca lo notaba que me sentía más latina o más mexicana que coreana Hasta que llegué a Corea y me di cuenta de lo diferente que soy comparado a todos los coreanos Así que hoy vamos a ver qué tan mexicana soy No sé si voy a hacer una desgracia a todos los mexicanos Y después de este video tal vez no voy a poder ni, ni subir otro video hablando de México Pues porque estoy preocupada que no va a salir que soy mexicana Pero vamos a ver Okay. El primer examen es de un sitio de web Que se llama Más México Dice, el día de la independencia Está a la vuelta de la esquina Y llegó el momento de saber si eres de lo que disfrutan De la celebración o si eres del bando contrario Así que hay que ver Empezar, estoy nerviosa ¿Cuánto limón le echas a la comida? Wait, aquí en Corea no venden del limón mexicano venden como del otro de lo amarillo y no sabe igual, no es lo mismo, no le puedes poner tajín con el limón amarillo ya saben nada más como que no si pudiera aquí en Corea porque los limones mexicanos son demasiado caros, entonces si pudiera echarle el kilo completo, güey, yo sí lo haría. ¿Sabes qué hacíamos antes en mi primaria en México? Íbamos a una escuela coreana cada sábado para aprender coreano, pero obviamente yo solo iba a ver mi crush. Y uno de mis crushes, solo... Lo, uno de mis crushes, porque tenía varios. Uno de ellos siempre, siempre sacaba, traía un limón, lo cortaba, le ponía sal y nada más lo comía así. Yo también siempre trataba de comérmelo así porque quería verme un poquito como... Tenemos los mismos gustos. Ah", así, tipo, quería que me, viera, que me viera un poquito más. Entonces yo también empecé a comérmelo así. Y como que eso sí es demasiado. Pero sí, sí me encanta el limón, especialmente mis toquitos. Así que si pudiera echarle el kilo completo lo haría Que le echaría el kilo solo porque ahorita estoy en Corea Y no puedo encontrar mucho de limón Así que Uy, ya se puso 10 El nombre completo de la corregidora La corregidora era la, la de Querétaro Porque me acuerdo de su foto Me acuerdo de... sí Me acuerdo que es 100% María Josefa no empieza con Josefina, así que bye, María Josefa, o es Cresencia, Ortiz, o Ortiz, Cresencia. Vamos a poner la primera. Aquí no salen las respuestas, así que no sé si... No sé. Ustedes díganme, los mexicanos, si lo están viendo. El día que fingió <ríe> ir penal... Güey, esto fue en 2014, ¿verdad? Literal ahí veía memes todo el tiempo porque fue... 2014 fue cuando yo ya estaba aquí en Corea. El primer año que estaba aquí en Corea. Y aún así estaba viendo memes de esto. Y que no era penal de este, Holanda y México en 2014. Este sí me acuerdo güey, cuando robé el fin, penal ¿le mentaste la madre? la verdad, no, porque estuve aquí en Corea como que nada más, por lo vi pero sí me acuerdo ver a muchísimos mexicanos llorando por la tele y todo, estuvo estuvo un poquito cagado, pero triste, triste la verdad pero estuve en Corea agarré la peda ¿en qué año los españoles conquistaron México Tenochtitlán? esto me acuerdo porque conquistaron, fue en el, los 1500 le voy a atinar, pero creo que fue como los 1519, 20 por ahí, ¿verdad? Es que tengo buena memoria de la historia. Soy buena en historia y todo eso. Yo pienso que era como 1519 por ahí, pero como no hay 19, voy a decir 21 porque creo que es lo más... Eh, Diré 21. Es que no sé si, si es la respuesta correcta porque no te dicen, pero bueno. El chile para ti es, oigan, cuando era pequeña no sabía comer, no podía comer picante muy bien hasta el punto de que sabes los coreanos también comen muy muy bien muy picante el picante coreano güey o sea mi mamá mi, mi mamá y mi hermana les encantaban entonces siempre en la casa estaban tratando de hacer como ramen el ramen coreano que es súper picante también como el topokki que no sé si conocen es una comida picante también y antes nada más no podía yo no podía la mía siempre le ponían como katsu y así hasta que vine a la universidad no podía comer muy bien el picante coreano. El picante mexicano, la salsa, o sea, sí, sí me lo podía comer, pero como controlado, ¿no? O sea, no podía echármelo todo. Pero el coreano, literalmente, no, sentía como fuego adentro de mí, entonces no podía. Pero ya que he vivido aquí en Corea por ocho años, la verdad, sí me encanta el picante ahora. Ya soy full coreana en ese sentido. Siempre tengo mi salsa por ahí, así que diría indispensable que se celebra el 5 de mayo wait, esto oh, me choca me choca, la batalla de puebla es que cuando, siempre cuando estaba en estados unidos y cuando estoy aquí en corea, todos 5 de mayo, 5 de mayo tenemos que ir a festejar 5 de mayo y yo, wait, sabes que es el 5 de mayo? y siempre me decían, es la independencia de México, no? y yo, honey, is not okay Está fácil este examen. Ok. ¿Cuál era la deidad de México antiguo? Justo cuando digo que es fácil, se pone difícil. ¿Cuál era la deidad del México antiguo que se conocía como la serpiente emplumada? Tlalo, Quetzalcoatl, Huitzilipochtli. Me acuerdo perfectamente que uno de estos nombres en náhuatl literalmente significa serpiente algo. En náhuatl. Oh, no me acuerdo. Huitzilipochtli. Huitzilopochtli era el dios de guerra, no sé estoy segura que no es Tlaloc, creo que es Quetzalcóatl porque es como el más famoso, ¿no? y creo que ya se acabó este examen ¡Oh! más azteca que Cuauhtémoc la sangre que corre por tus venas es tricolor y nunca dejarías de comer chile aunque te cueste la vida eres un orgulloso de tu patria, gritas a los cuatro vientos que eres mexicano y el tequila te hace los mandados eso sí, el tequila te hace los mandados Oh, sí. Bueno, eso fue el primer examen. Estoy feliz porque se me hizo súper fácil, super fácil. Quisiera saber cuáles me saqué bien y mal, pero no creo que sale aquí, así que un examen random del internet ya me dijo que soy mexicana, así que me siento mejor, me siento mejor. Ya siento que puedo hacer más videos de México aquí en el canal. Vamos a hacer otro, ¿ok? Este tampoco lo he, lo he hecho. Quiz, ¿qué tan mexicano eres? Después de una noche de fiesta, se tiene que comer algo. No importa si eres mexicano o coreano Tienes que comer algo después de una fiesta Aquí en Corea voy a las calles Y me como como un kebab Porque es lo único que tienen Y es súper rico comerte un kebab en las calles aquí Te lanzas por los taquitos para el bajón Es eso <risa> ¿Cuál de estas opciones las consideras Un desayuno de campeones? Huevito con casu No sé si es por tanto casu que le echaba a mi mamá A la comida coreana que comía antes Porque no podía comer picante O diré casu para ahora Garnachas torta de tamalo chila. Chilaquiles, chilaquiles. Cuando algo te asusta mucho, tú se lo cuentas a quien más confianza le tengas. Te comes un bolillo per susto. Te comes un bolillo per susto. Tengo una anécdota de esto. Eh, mi mamá la primera vez que la asaltaron en México fue estaba en un coche. No sé, tuvo un mini accidente, entonces se tuvieron que parar. Hacía mucho calor, entonces bajó este, las ventanas y justo ahí le entraron y ya la asaltaron, ¿no? Y después, como fue su primera vez, se asustó demasiado. O sea, estaba a punto de desmayarse. Me acuerdo que llega a casa pálida, pálida. O sea, estaba una señora que nos estaba ayudando en la casa. Lo primero que hace la señora es salir y comprar un bolillo y como tortilla de la calle. Y como que se lo estaba dando a mi mamá, que se lo comiera. Aquí en Corea dicen que cuando estás muy asustada o cuando algo muy sorprendente pasa, no puedes comer, no tienes apetito y como que tienes que tomar tu agüita. Como la señora le estaba dando este bolillo a mi mamá, mi mamá se quedó viéndola como, ¿por qué me estás dando esto? O sea, no puedo ni pasarlo por aquí. Y fue cuando creo que ella se sintió súper como el culture shock, la diferencia de culturas. ¿Cuál es tu bebida favorita? Whisky, bacachá, tequila Uh, tequila Me Mmm, cae. Cuando te da cruda, ¿con qué te la bajas? ¿Aspirina o una pastilla muy... No Dicen que es muy malo tomarte una pastilla después de tomar en La cruda, muy malo para tu cuerpo Duermo y tomo mucha agua para recuperarme Chilaquiles, barbacoa, algo caldoso con mucho picante Eso sí Eso, de hecho, comer algo caldoso con mucho picante Es lo mismo que en Corea Aquí en Corea, en la cruda, tienes que... Comer como una sopita o algo súper caliente. No tiene que ser picante, pero sí algo caldoso. Y uff, la barbacoa. Mm, ¡Qué rico! Cuando pides comida, la pido sin picante. Pregunto cuál pica más. Le echo dos cucharadas, aunque me enchile dos veces. Es que depende. Algunas veces preguntaría cuál pica más. Y algunas veces nada más le echo las cucharadas. Creo que pondré que pregunto cuál pica más. ¡Uy! ¿Ya? ¿Ya acabó? ¿Tan rápido? Eres tan mexicano que seguro de chiquito tu mamá te amenazaba con la chancla si no hacías la tarea. Amas la banda del tequila y el mariachi y tienes a todo un barrio que te respaldan. Estoy feliz que salió el resultado así, la verdad este examen estuvo demasiado fácil, estaba pensando antes del examen porque no sabía que me iban a preguntar como qué son algunas preguntas que solo los mexicanos pueden como responder no sé, no sé si, si salieron esas preguntas aquí en esos exámenes pero siento que fue bastante fácil, estoy muy feliz que así salió porque la verdad, oigan aunque ustedes no lo crean, me llegan muchos mensajes, me llegan muchos comentarios que me dicen que no soy mexicana, pero a la misma vez siempre me dejan, que Obviamente los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Y hasta he visto a las personas diciéndome que la razón por la que parece que estoy usando México para vistas y todo es porque estoy viviendo en Corea en vez de México. Tengo un novio coreano en vez de un mexicano y todo eso significa que la verdad eres más coreana que mexicana y entonces no digas que eras mexicana, cosas así. Esto, este video, estos exámenes nada más fue para entretenimiento. Nada más les quise decir que no solo porque te digo en Corea, no solo porque tengo un novio coreano, no solo porque tengo amigos coreanos, se hablar un poquito de coreano. Gracias. Oh o porque he adaptado un poquito más de la cultura coreana significa que voy a ser 100% coreana ya sé que a muchas personas incluso a veces a mí me pasa esto nos gusta categorizar a las personas siempre estamos buscando como una respuesta y siempre quieren que diga que ah, soy mexicana, soy coreana que escoja un país pero la verdad es que esto es mi vida esto es la razón por la que decidí hacer este canal para enseñarles cómo es la vida y cómo son las experiencias siendo multicultural de dos diferentes culturas tres, cuatro dependiendo de la persona es muy diferente y también sé que muchos de ustedes ven mis videos por esa razón muchísimas gracias solo porque decido vivir en un lugar en un país no significa que Escogí este país que me gusta más. No, eso no, no, no tiene nada que ver con eso. Nada más es en cuestión de qué país prefiero vivir ahorita en esta fase de mi vida. Pensando en pues mi carrera, mi trabajo, negocios, la comodidad, la seguridad. Todas estas cosas, también mis familias, todo, todo, todo eso tiene que ver por la razón por la que vivo aquí en Corea. Obviamente extraño muchísimo México, quiero regresar a México a visitar a mis amigos, quiero visitar. Estoy pensando en conocer a algunos de ustedes, si sí, sí voy, pero nada más quise hacer este video para hablarles un poquito más sobre esto. Ya viví los primeros 18 años en México, ahora... Siento que es tiempo para que viva en Corea. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden a darle un like. No olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Déjenme en los comentarios abajo qué otros videos quieren ver en este canal. Los quiero mucho.